Desmemoriados, la verdad que da gusto que, bueno, que somos muchos, ¿no? Es decir, uno se siente como un poco acompañado después de todo un año, ¿no? Porque el trabajo nuestro, eh, pues lo podéis seguir por la red y, bueno, y además este año pasado, pues, bueno, hemos tenido un par de actos, pero siempre ver que hay gente al otro lado, que no solo son visualizaciones en internet, pues da un poquito de, de vida, ¿no? Bueno, esta era la portada de, de La de este año ¿no? que, tenemos, eh, que nos han hecho un trabajo chulo la verdad es que estamos contentos de lo chulo que ha quedado luego si queréis esta parte allí podéis comprarlo, incluso y, y, bueno, y luego la otra parte que queríamos aprovechar a explicar un poco el trabajo de este año un poco aprovechando la web que tenemos abierta ¿no? se ha hecho un trabajo con la web de cambiarle un poquito la cara y de, y de recoger los, los contenidos, ¿no? desmemoreos.org. y... Y bueno, pues queda mucho por crecer, por ejemplo, todavía no tenemos enlace directo desde la web al canal, de, al canal que tenemos en YouTube, donde vamos colgando los vídeos y, y los actos como este, estos buenos actos como el que estamos haciendo. Pero un poquito aprovechando, eh, estos son los proyectos que más o menos estamos trabajando. Hay alguno más, pero los que, los que tienen más, más consistencia a lo largo del tiempo, pues, pues van siendo estos, ¿no? El archivo de la memoria colectiva de Cantabria, esto es un poco, como sabéis, es un poco la esencia del trabajo, ¿no? Y recopilando esas memorias personales, particulares, que recoge, y reflejan lo que fueron los movimientos sociales, ¿no? La mayor parte de este archivo se va acumulando a partir de los documentos que, que vamos... ...recuperando de las entrevistas que hacemos, ¿no? Ya sabéis que teníamos firmado con la universidad un convenio para que este archivo fue, esté, esté abierto... ...los trabajos después de mucho tiempo están a punto de salir... ...probablemente después del verano podamos... Habrá un acto con instituciones oficiales y todo esto para presentarlo... ...porque la web sale por la universidad y, y ha colaborado también eh, la Dirección General de Memoria Histórica... ...y por fin vamos a poder acceder a todos los materiales, ¿no? Van a estar en uso abierto y apuntaros que luego las imágenes que van a ir acompañando al concierto son del archivo desmemoriados. ¿no? Hemos hecho así a voleo una selección ambientando un poco esto de la transición y todos los materiales que salen están en el archivo desmemoriados. Eh, Cantabria una gran prisión, es decir, esto fue un trabajo que hicimos que en algún momento lo, se podrá acceder desde aquí, pero ya sabéis, nosotros somos piano piano y, ahí, y vamos llegando eh, el objetivo de este proyecto era reflejar un poco el hecho fundamental que tras la caída de Santander, Cantabria se convirtió en una gran prisión. En Santander hubo eh, cayeron 50.000 soldados y la represión que se desató en los años de la posguerra, en Cantabria fue intensa, tenemos unas cuantas prisiones. Se puede hacer un circuito por la ciudad, no sé, para dos o tres días, para visitar todos los lugares que fueron cárcel o campo de concentración. Eh, Reynosa quiere vivir. Este es un proyecto que que no sé si habéis visto el vídeo, en algún otro momento se va a proyectar en Miengo dentro de 15 días, pero estamos abiertos a que cualquier organización tal que lo quiera proyectar vamos ahí, donde grabamos eh, unas 10-12 entrevistas a personas que participaron en los hechos de Reynosa del 87. ¿no? Eh, este año hemos presentado el vídeo, en diciembre, eh, y gracias a la pandemia eh, montamos una exposición, que en Santander todavía la no hemos puesto, pero la pondremos, y bueno, pues... Hasta ahora parece que el documental es bueno ¿no? y que, que la gente se siente reflejado en él. ¿no? Era insistir en la parte de que era una lucha por el empleo y a través del Estado lo convirtió en un problema de orden público. ¿no? Entonces, hablando sobre esto, el por qué surgió todo aquello, pues trabajamos el tema Reynosa. Otro de los elementos que, que ahí están son las publicaciones que tenemos. Eh, la memoria herida ya lo conocéis, es un libro relato que, que editamos a medias con... Con la, con, la, con la vorágine y luego están los anuarios y, y el libro que, que nos pareció que a veces las exposiciones cuando desaparecen se van y entonces lo, nos gastamos la pasta y editamos un, un libro por ahí eh, Me voy a volver un poquito para atrás porque veo que aquí en el PowerPoint se me ha escapado algo otro de los grandes actos que tuvimos este año, que llevó mucho trabajo y está Nacho Zubelzu, que la verdad que descubrir esto, que, que se puede trabajar con artistas y entenderse como personas, porque Nacho nos lo puso muy, muy fácil, porque para nosotros fue un trabajo muy complicado, fue, ya sabéis que hay un monumento dedicado a las víctimas de Caso de Almería en, en la Plaza de las Estaciones. Esto ha sido un trabajo de muy largo recorrido, que la verdad que hemos perdido muchas plumas y hemos ganado amigos y como Nacho vuelve a insistir, y hay un grandísimo trabajo ahí que esperemos, como dirían los los listos, no ponerlo en valor de aquí en adelante y esperemos a ver si se nos ocurre para el año que viene, para un 10 de mayo, poder hacer un acto ahí bajo el monumento. ¿no? Pues estos han sido los grandes proyectos que el año pasado se concentraron y se concentraron el año pasado porque estaban previstos algunos de ellos para los años de la pandemia, ¿no? entonces fue el año pasado como un para va, va un camino de tortuga como el nuestro, fue un poco, pues, como forzar la marcha y perder un poco el aliento, pero creo que mereció la pena. Eh, y luego, otra de las grandes tareas que nos ocupa es eh, los documentos del mes, ¿no? No sé, imagino que lo conozcáis, un poco el anuario es fruto de esto, ¿no? No solo dejarlo en lo digital, sino pasarlo y dejar huella en el papel, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué, es, qué, ¿Qué tiene esto del documento del mes? Pues mira, nosotros publicamos en el diario.es y el año pasado tuvimos 9.000 y pico visitas. No sé si esto es mucho o poco. 9.000. ¿Eh? ¿Cuántas he dicho? 9.000. Bueno, más o menos, un cero. Bueno, pues yo no sé si esto es mucho o poco. Una media sale de, de, de, de unas 7.000, 8.000 visitas. Eh, mensuales, pero según los listos dicen que lo importante no es esto ¿no? sino lo importante es esta parte de aquí dicen que normalmente la visita a una página viene a ser unos segundillos y cuando alguien le dedica cuatro minutos quiere decir que se lee, ¿no? para nosotros esto es fundamental no somos unos profesionales de la escritura lo intentamos hacer bien la, os, os digo que nos cuesta esfuerzos, discusiones y trabajos, porque el trabajo es colectivo y, y bueno, está ahí ¿no? bueno, pues estos serían los, los cinco bestsellers de este año, es decir eh, un tema sobre la reconversión industrial en, en Majefesa, la guerra del barranco Río Lobo, eh, los orígenes del movimiento ecologista, los primeros intentos de salvar Ollambre y una infancia de dos países que hablamos de la, de la guerra, de los, los niños de la guerra. ¿no? Curiosamente en Facebook el orden cambia, ¿no? es decir, en Facebook hay marcan una serie de visitas que no las voy a contar porque tampoco tiene más esto, y es señalar que las visitas que tenemos en Facebook, pues, se van cambiando un poco el orden y, curiosamente, debe ser que el Facebook es más santanderino porque en el segundo lugar, que no aparecía en la otra parte, pues aparecería esta, esta reflexión sobre la imagen de Santander, ¿no? El proceso de esta imagen que tenemos de Santander como una creación burguesa. Pues, yo hasta aquí. decir Lo único que deciros es que si alguien no ha comprado todavía el anuario, está Pati ahí encantado de, de poderos vender, <risa> ¿no? Y os dejo con Roberto. Eh, que va a ser el que, que va a presentar el acto y todo esto Y si Manuel no está perdido por ahí Y nos puede poner, para que vayáis viendo de fondo Va a quedar la, las imágenes, parte de las imágenes del, del archivo que tenemos ¿no? Están vinculadas todo a la transición, más o menos y, y se si estarán proyectando todo el rato, algunos de vosotros igual os podéis encontrar. ¿eh? Eso, eso yo eso ya, si tenéis derechos de imagen, mandarnos a vuestro representante. Y... Eso. Bueno, yo creo que habéis oído bien latino y supongo que a mí me podéis oír igual de bien. No sé, no sé si hace falta el, el micro. Bueno, había un... Os podéis imaginar que en un colectivo como el nuestro, con miles de asociados y cientos de voluntarios que trabajamos a diario en esto, pues la pelea para presentar este acto, no sé si, no sé si os podéis imaginar a dónde ha llegado. Pero bueno, me ha tocado a mí, creo que por edad, básicamente. Y porque todavía no me había dado tiempo a mí a preguntar con la edad que tengo... ¿Cuál es mi cámara? Y sabía que iba a haber dos, y entonces yo no quería morirme sin preguntar cuál es mi cámara. ¿eh? Hasta, hasta ahí se acaba esto y pues. eh, Por lo demás, eh, había un guión oficial también que, que yo creo que tenía mucho que ver con Miguel Ríos y con el bienvenido. y Pero bueno, eh, ya nos lo hemos saltado porque, porque hemos empezado presentando el anuario, que es a lo que veníamos. Y Tino no ha dicho, pero... El anuario cuesta dos euros más, eh, son los tiempos, habéis oído hablar de la inflación, pero realmente el anuario, eh, los que tengáis los cinco anteriores habéis visto que han guardado, que tiene otra presentación, que tiene solapas y que hemos currado, yo diría que un poquito más. Y en el anuario, muy al principio del anuario, hay un proyecto que, del que seguramente nos vais a seguir oyendo hablar, que es el de las piedras de la memoria, y nada, lo vais a ver en la página número 2 y seguramente que en poco tiempo a lo mejor podemos dar noticias en torno a eso. Luego saltándome otra vez el guión oficial y el bienvenidos, y, bueno, de verdad bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Yo quería, preparando un poco este acto, me ha venido a la memoria una cuestión que no me ha costado demasiado encontrar y os la leo. En la polémica entre, entre Semprún y Carrillo, después de la expulsión de Semprún y de Claudín del Partido Comunista, eh, Semprún había escrito una oda a Stalin, una cosa absolutamente... Bueno, no, me, no, no, no soy experto en poesía, lo tenía que haber preparado con Mariano, pero es una oda bastante delirante a Stalin y luego resulta que es expulsado del Partido Comunista, digamos que por poco estalinista. Y entonces, eh, unos, unos años más tarde, Carrillo pretende pasar el borrador, sobre toda, la etapa, sobre toda la etapa en que el Partido Español, como los demás partidos comunistas, han sido partidos estalinistas. Y entonces hay una frase de Semprún, que a mí se me había quedado grabada en, en la autobiografía de, de Federico Sánchez, y la traigo aquí porque muchas veces, y además es un elemento que podemos usar, yo creo, frente a quienes nos acusan, a los memorialistas de estar, no sé, como abriendo heridas. Dice Semprún en, en esa pelea con Carrillo, porque Carrillo pretendía olvidarse de, hasta del poema de Semprún dedicado a Stalin, dice yo seguiré hurgando en ese pasado para poner al descubierto sus heridas purulentas, para cauterizarlas con el hierro al rojo vivo de la memoria. Y la memoria también puede ser eso, efectivamente. No solo recordar lo que se oculta, sino mmm, tratar de desmaquillar eh, algunos acontecimientos del pasado. Bueno, eh, estamos acompañados hoy de, de ocho artistas, para ellos de verdad que, que sí que no hay palabras para agradecerles lo que, lo que van a hacer y lo que nos están haciendo acompañándonos. Y queremos hacer una reflexión sobre el tiempo, mmm, un tiempo ya muy pasado, para la mayoría, para algunos de los que están aquí pudo representar directamente la juventud, para, para otros ya ni siquiera éramos tan jóvenes, aquel momento de, de la transición por decir algo, cuando las fuerzas de la cultura en general estuvieron muy eh, en, en un frente por cambiar este país, en una creencia de que este país alguna vez debería ser de todos, no parece que hemos tenido mucha suerte en el empeño, y dentro de, dentro de todos esos apartados de la cultura, de, de la literatura, del teatro, la música, eh, creo que todos los que estamos aquí lo podemos recordar perfectamente, la música significó algo muy especial. Hoy vamos a tener aquí alguna prueba de auténticos himnos, de himnos internacionales, de, de símbolos de, de, muchas, de, de muchos de los movimientos que en este momento ya pueden tener algo así como 50 o 60 años, Fijaos que está, está en las portadas de las noticias el jubileo de la reina, la actuación de, la actuación de los rolling, va, va todo así un poco como las décadas prodigiosas. ¿no? Pero es que claro, las décadas ya son 70 años de no sé qué, 60 años de no sé cuánto. ¿eh? Son, son, son muchos años. Pero vamos, que a, a Leonard Cohen o a, o a, o a Hilario Camacho... Yo creo que lo recordamos todos. La, la música que pusieron algunos españoles a auténticas glorias de nuestra poesía y yo creo que habría que citar a Serrat o a Paco Ibáñez. Todo eso va a estar aquí, de la mano de nuestros amigos ahora mismo, a continuación. Y no me quiero extender más. Eh, voy a dar paso a un trío compuesto por Maddy, por Kate y por José que van a interpretar el famosísimo Blowing the wind» de Bob Dylan y «Le Partizan» de Leonard Cohen. ¿vale? Creo que en algún caso a lo mejor hasta nos atrevemos a acompañar a algún escribir. Sí. Demo sí. sí. y gracias por estar por aquí comprar el vendimiento que merece la pena 2021 y no perdamos la memoria eh, nada, vamos a cantar ¿no? el blowing in the Wind win y el partisan y el Partisano, presenta si les quieres decir algo el Partisano ¿no? el Partisano, bueno, la conocemos todos Yo creo que se cantó muchísimo en un momento dado a la guerra, a, la, bueno, a toda la evacuación que hubo de, sobre todo del mundo durante la Segunda Guerra Mundial de los Judíos que tuvieron que bueno, refugiarse. Entonces es un canto al refugiado que tan presente ahora mismo también. But I Canciones muy populares mundial, yo creo que hay muchos bailistas en Estados Unidos serán. Pasos sí, más sí, está así está guerreros. Yo lo repetimos el, el escribí dos veces. Vale, al final, ¿no? No, una vez, uno, dos, dos y, y, tres. Tres. y tres. Vale. Eso. Bueno, tanto <risa> <risa> nosotros que para eso hemos que hemos hecho unas <risa> imprimir algún tema más y seguro que lo que no tenéis perfecto. <risa> <y> luego tocamos <risa> ¿Llegamos el otro luego, sí? No, digo, es que lo hemos hecho unas, un, un, unas copias ah, impresas, copias, ¿sabes? Sí. Para que todo el mundo quiera cantemos juntos. Elegimos esta porque en los años 70 muchísimos artistas cantaban esta canción, los más famosos, John Mayer Bob Dylan, eh, me supongo que también, no sé si me piso donde no debería pisar ahora, pero la influencia del movimiento del paz y el amor, del mundo anglosajón también infectó después de la ruptura del franquismo a España, para luchar por su libertad. Entonces, pues estas es son las canciones icónicos, del tema del paz y el amor que estábamos viviendo nosotros, ¿vale? Bueno, no sé si es relevante sí. No. sí, sí, es así. Sí, ¿no? Lo hemos enseñado para vosotros, esto no lo tocamos nunca, ¿no? Esto no, Bueno, yo a veces, pero... Pues nada. How many roads, How many roads must a man walk down, down before you can fall down? Fortress sleeps in the sun Aquí va un romance que no es un romance. Transición Éramos el toro en el ruedo de los picadores. Éramos la pulga en el país de los enanos. Éramos los versos que se bregan con las manos. Éramos los muertos en tierra de enterradores. Contábamos por décadas el tiempo de derrota, la testuz contra el dique con dolor y con aguante, Llamábamos resistencia al silencio resultante. Éramos golpeando contra el muro la pelota. La vida era un libro triste y gris escrito en prosa y los triunfos, poesía en peligro de extinción. Ellos eran los mercaderes, nosotros la canción, la costra amarga, el verso libre y del jardín las rosas. Ellos, los billetes, la guadaña y la pistola la carne podre colgando del confesionario, los turbios y vengativos guardianes de Rosario, un credo, una raza, una patria sombría y sola. Para ellos era la nación, para ellos la bandera, para nosotros las sábanas de la madrugada, el ronzal de los sometidos, la voz ahogada de aquellos que aman como patria a la tierra entera. Nos dolía la España que se levanta temprano. Penábamos con el país de Allende y Víctor Jara. Sobre los alquines de Lisboa, cara a cara, fuimos claveles en los fusiles lusitanos. Fuimos los mineros de la huelgona haciendo historia. Fuimos en la calle Tocha un fúnebre atardecer. Fuimos nada más y nada menos lo que hay que hacer. Fuimos también el dolor por los muertos de Vitoria. Y en las manifestaciones fuimos los estudiantes que volaban inocentes como golondrinas cuando disparaban al aire los policías. Ruines son los que apuntan y ruines sus gobernantes. Decidme, ¿qué fue de los anhelos de Yolanda? ¿A dónde la truncada palabra de Javier Verdejo? El retorno de los tres de Almería quedó lejos y no pueden volver atrás porque la muerte manda. Y tras palmar el, di el dictador, Adivina adivinanza, adivinen ustedes la letra del contrato, todo camisa vieja, no pase en un mal rato, en demócrata hasta donde la vista alcanza, fieles procuradores del tercio familiar, rancios jefes provinciales del movimiento, Falangistas de toda condición y sentimiento, caballeros mutilados, tres obispos, un seglar y de la hoja un doncel aspirante a la madera. Todos se afiliaron a partido o coalición. Todos abrazaron la nueva fe y triunfó la sucesión. Y hubo aquí monarquía cantando por detenidas. Que no lo digo yo, que nos lo entonaban en la oreja los profes de formación del espíritu nacional, que por esos avatares de la cosa material cambiaron su fervor de la pechuga a la molleja llegaron del exilio con la frente marchita aquellos que nunca pudieron olvidar su tierra como quienes con ello una deuda de amor cierra como novios tardíos pero fieles a la cita salieron de la cárcel de la cárcel más de mil y uno obreros y abandonaron la oscuridad los clandestinos y aunque no vio la luz el nombre de los asesinos al menos brotaron los topos de los agujeros Parecía que se extendían los horizontes, que las velas de un futuro nuevo desplegaban. Parecía aquello la movida que avanzaba, sin saber que no todo es orégano en el monte. Y algunos se creyeron listos, guapos y modernos. Sostenían que era viejo el cantautor y su guitarra. Y poco a poco iban subiéndose a la parra, mientras los demás bajaban raudos a su infierno. A la reconversión, al paro y a la pobreza a contar las pelas para llegar a fin de mes. Y si a eso, compañeros, no le llamamos estrés, que venga Europa o que venga Dios y lo vea. Y para más disparate, un día llegó un Gil con bigote, pistola y tricornio de opereza, que quiso darnos un españazo en toda la zeta, y decían que aquel engendro era un guardia civil. Desde entonces, y en la pelea, aquí seguimos, más canas, más abuelos, más memoria a las espaldas, con más riesgo de volver cada día a las andadas y de seguir diciendo al viento lo que decimos. Y decimos que no todo fue poco de estrella, y como lo contaba la prego en la pantalla. Y sin algo nos hemos pasado de la raya, aquí para ustedes la crónica se firma y se sella, que ya termina la historia por el momento, pero no se crean que lo relatado es incierto pues la transición no fue un paso que será un ciento aunque dejemos para más tarde el final de este cuento Vamos a, seguir con, vamos a seguir con las actuaciones y ahora en el, en el segundo grupo de canciones, después de, después de las interpretaciones del otro lado del Atlántico, ya nos acercamos aquí y aquí quiero decir a Europa. ¿eh? Javier y José Antonio van a, a interpretar la tormenta de La en, en, no sé si una versión de aquella histórica entrego, ¿eh? que que iluminó en Madrid el tiempo que nos citaba ahora, que nos citaba ahora Mariano pues con Javier Crae, con, con Sabina, con, con Alberto Pérez y también los Cuatro Luceros de Hilario Camacho que yo no sé exactamente qué edad tenía cuando murió pero que me parece que murió muy joven para, para lo que podía haber prometido en su carrera vale. eh, una, un, un apunte eh, las dos primeras canciones que grabó Hilario Camacho en el año 68 fueron dos poemas de Nicolás Guillén, el fusilamiento y el son del desahucio y se puede escuchar en internet en youtube esas son las dos primeras canciones que grabó Gracias. Hilario Camacho eh, una cosa, espera, que se me olvidaba, eh, co cogimos esta canción también porque es una canción eh, de la liberación de la mujer realmente, no sé si os acordáis, es un poema de Brassens que lo traduce genialmente, empezó Agustín García Cabo pero luego lo terminó Craes, se me parece, está muy bien traducido porque quien sepa francés es un poema muy complicado de traducir, y es la historia de una tía que se tira al vecino, básicamente, porque hay unos años donde las chicas pues, no hacían estas cosas. El marido se va porque, porque vende para rayos y entonces ella, pues cada vez que tormenta, sale y se tira al vecino. Y el vecino es el que adopta el papel femenino en esta ocasión, esperando a que haya tormenta por Dios, que viene la vecina que... Pero claro, esto del empoderamiento sexualitos en la época no se conocía. Sin embargo, existían canciones como esta y nada por eso la pillamos muy muy graciosa a ver si me la se entera a ver si nos sale a ver si nos sale Al buen tiempo me da ja, asco cuando el cielo está azul. No lo puedo ni ver que se noble ya el sol. Que se ponga a llover. Le llega pronto otro chubar, asco. Confirmando el refrán, una noche de abril la tormenta estalló. Mi vecina febril, asustada con tanto trueno, salto en un santiamén del lecho en camisón y se vino hacia mí. Auxílenme, usted o sea bueno. ámbrame por piedad que estoy sola y no sé si podré resistir. Mi marido se fue, pues tiene entre otros muchos fallos que en las noches así abandona el hogar por la triste razón de que va a trabajar. Es vendedor de pararra al genial Franklin por su invención, en mis brazos le di curso a su petición y luego el amor hizo el rey, mira tú que instalar para rayos por ahí y olvidarte poner, gente, el... sacar ahí, cometiste un error casa no estoy, se me va a resfriar, así que ya me voy a secarle la corna, me desde entonces no hago más que salir al balcón no hago más que prestar la máxima atención Encierros como cúmulos y estratos, la menor nube gris me colma de placer aunque a decir verdad sé que no debo volver Tan tantos es vender palitos de metal. Su marido reunió un pingüe capital y se hizo multimillonario. A vivir la llevó a un imbécil país donde si oye llover será porque haga piso a un niño del vecindario. Ojalá mi canción llegue al Sahara aquel a decirle que yo le seré siempre fiel. Que la llevo dentro de la alma, cuando sople el simón, con seca realidad, con no reunirá una gran tempestad, tras la que no vendrá la cara. Era una de claro, Camacho, ¿no? que como, bueno, habría que recuperarlo como ha dicho Javi. Ni juegan a la libertad, juegan a una libertad que luego será robada al dejar de. he hago una alusión a, a Los Claveles y había un cartel... Mira, justo ahora sale, a, había, había este cartel que tanto nos recuerda el Portugal del 74. Unos meses antes eh, fue el Chile del 73. Entonces este último bloque de, de canciones eh, nos relaciona con, con ese otro bloque que tanto tuvo que ver en la España de ese momento, en la España de la transición la solidaridad con Latinoamérica, con, en un momento en que nosotros salíamos y se echaba el telón de las dictaduras en el, en el cono sur, en, en Uruguay, en Argentina, en Chile y bueno, pues aquí, aquí tenemos a, a los tres que nos faltaban, Miguel, Luis Mari y Macuel que van a interpretar una canción de Soledad Bravo y otra de Víctor Heredia Confieso que me he enterado hoy que Soledad Bravo nació en Logroño, yo se, creía que era venezolana de toda la vida, pero mm, preparando esto un poco, me he enterado que Soledad Bravo algo tiene que ver con La Rioja. El otro parece que es argentino de pura cervia. Sí. La guitarra también. Bueno, yo quería aprovechar para dar las gracias a, a, a todos los desmemoriados, pero no especialmente a, a Mariano y a Tino que se han empeñado en hacer esto, que de verdad cuánto tiempo llevábamos de esto, dos años, ¿no? una pandemia en medio, y, pero bueno, al final hemos conseguido, estamos aquí, y también... Eh, Voy a dar las gracias en nombre de Memoriados a, a todos los músicos que, que se han brindado a participar de aquí, eh, brindándose eh, desde el primer momento sin poner ninguna, eh, ninguna pega y dispuestos a lo que hiciese falta. Así que pues, mira, esperemos que lo guste. Está bien que tú lo... <risa> Yo decir no, no, yo que. Fuera decir que no sé cómo me atrevo a estar aquí, es porque es <risa> la, la emoción que siempre me ha producido el escuchar a los cantautores antes y ahora. ¿no? Cantautores, es el tipo que tiene la capacidad de contar una historia en tres minutos y ponerle un poco de música, que hay gente que que dice que generalmente músicas simples, ¿no? para mí son muy difíciles, por eso lo que hago es adaptarlas a mí que todavía las simplifico mucho más. En, en este caso de la canción de Sobreviviendo, en 1974 fue un año internacional por la paz, y en ese año es cuando Víctor Heredia, que es un cantautor argentino, escribió este alegato contra la guerra, que en realidad lo ha popularizado más eh, Mercedes, este, sí, Mercedes Sosa más que el Víctor Heredia que aquí tampoco es tan conocido, creo yo entonces la canción es eh, Sobreviviendo ¿no? Eh, no os prometo que salga sí. me preguntaron cómo vivía me preguntaron sobreviviendo dije sobreviviendo tengo una mente, tengo un poema escrito más de mil veces, en el repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, no pisar estos campos sobreviviendo. Triste y errantes hombres sobreviviendo triste y errantes hombres sobreviviendo Hace tiempo no río como hace tiempo Eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima ¿Cuánta Tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobre carne joven roja la sangre la ventadura entera mi esperma urgente quiero la vida de mi simiente no quiero ver un día manifestando en la mundo a los animales como me reiría ese loco día Manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo. Oh, previamente, los agradecimientos eh, a los artistas, eh, hemos empezado con ellos y hay que acabar con ellos, muchísimas gracias, este acto podría haber sido un peñazo sin vosotros, con lo cual, pues, muchísimas gracias. A la vorágine, porque siempre es el espacio que alberga las causas perdidas y algunas que se pueden ir ganando, pero bueno, nosotros hemos estado desde el principio codo a codo con ellos y ellos con nosotros y esperemos seguir así todo el tiempo que haga falta. Y quiero hacer un agradecimiento especial, no está aquí, a la persona que nos ha, que nos ha maquetado el, el anuario de este año, que cuando vayáis a casa, los que tengáis los anuarios de otros años, veréis que hay un salto cualitativo de, de calidad en, en la maquetación, en la presentación, y confiemos en que podamos, en que podamos seguir así. Es Lidia, eh, es la compañera de, del presidente de la, de la asociación y bueno, pues que sepa que, que estamos muy agradecidos a su trabajo. Entonces, antes de terminar, voy a ceñirme las dos o tres últimas líneas al guión oficial para que alguien de nuestra asociación que está en Madrid no se enfade de todo conmigo. El guión estaba, yo lo he hecho mío, que ha, que ha sido una manera de... Yo creo que más eh, llevadera que leeros dos hojas. Y dice el final, los cantautores, cada uno con su estilo, fueron agentes de propaganda de la necesidad de creer que era posible lograr algo tan sencillamente difícil. Vámonos a aquella España del 74, del 75, del 76, del 78, del 80, del 82 era posible lograr algo tan sencillamente difícil como que al levantar la vista pudiéramos ver una tierra que ponga libertad. Nos vamos a despedir con el canto de la bordeta, que creo que Manuel va a facilitarnos la letra porque hay alguna estrofa más conocida y otras no tanto.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 Y aunque todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.